Y al palabra Dios esta noche, no llores más por Saúl. Le dijo Dios al profeta Samuel. Lloraba insaciable por, Sa, por Saúl hasta que vino palabra de Dios a su vida. Y dijo: No, no, no llores más por él. Hasta la casa de Isaí, que allá tengo un hijo fiel. Dice el Señor: Vendrán hijos fieles. No, no, no. Entendiendo, mis los fieles a esta casa. Yo me digo, dile a Ronnie Kay que yo lo voy a premiar porque muchas veces no ha tenido ropa como antes tenía. Oh, mi alma alaba a Dios porque no ha tenido lujo que antes tenía. Mi alma alaba al Espíritu de Dios esta noche. Ya había, pero hoy en día he entendido la fidelidad. ¡Gracias!